No bueno, empiezo a grabar de nuevo. Hoy es eh, 14 de junio, unión de, de potenciales activistas del Proyecto Venus, bueno, y algunos que ya estamos activando, eh, en Argentina. Eh, esto es para su después, viste, lo, viste su es, la, es la, la, la, la, la coordinadora del equipo, eh, digamos, activistas de puntos de contacto de todo el mundo, por lo menos los hispanos parlantes, en realidad. Pero ella está hace mucho tiempo, ya hace como 10 años. Vuelvo, el Movimiento Seiges, empezar a crear conciencia sobre eso, sobre, digamos, el sistema monetario y todo, todo cómo funciona y el mundo es obsoleto, y tenemos una alternativa que depende de nosotros, digamos, o sea, el famoso The choices is ours, depende de que, de que la humanidad, o por lo menos los que están en las cabecillas de las instituciones que hoy dirigen la batuta, decidan realmente parar el carro de cómo venimos manejándonos hoy y empezar a formular las cosas de otra manera. Entonces, eh, fundamentalmente lo que necesitamos hoy es gente que quiera, o sea, primero que, que se nutra de las ideas de, del proyecto Venus en general, ya sea metiéndose en los libros, viendo los documentales, viendo la página web, o sea, la forma la pone cada uno, ¿no? Hay muchos, muchos elementos y herramientas, y una vez que se nutra de eso, si realmente lo resuena, que la verdad es que todo es bastante lógico, o sea, lo interesante de esto es que es científico, está basado en la ciencia, ¿no? Es tipo, creemos que tenemos la solución al, al problema del mundo y esta es la mejor que hay. A mí algo que desde el día cero me gustó de, de, de lo que plantea el Proyecto Venus, la economía basada en recursos en particular, es que es perfectible, o sea, esto que, que se está proponiendo es mejor que lo que hay y a su vez puede ir después mejorando de forma espiralada en, en, en la medida que la gente que lo componga lo vaya mejorando, ¿no? Y se genera como una correspondencia positiva en esa sociedad que estamos hablando de futuro, ¿no? En donde todos tenemos una calidad de vida elevada, una calidad de vida, o sea, y en palabras de fresco, podemos vivir mejor que las élites actuales, digamos, porque las élites actuales hoy está bien, ponerle que materialmente puedan vivir re bien, tengan acceso a todo lo que quieran, pero al final del día, a ver, el hecho de que afuera pueda haber un apocalipsis zombie, debe ser algo que los debe tener preocupados en el fondo, si no es por ellos será por sus hijos, Digo, que haya, ellos tienen que estar cerrados, cercados, con metralladoras automatizadas y láser para estar tranquilos. De, al final del día no es eh, una forma, una calidad de vida humana interesante, digamos. En el proyecto Venus no pasaría eso, porque ya no existe esa, esa estratificación que este sistema requiere para subsistir. ¿no? Ahí se dan las condiciones para que todos vivamos bien, y desde ahí cada uno puede desarrollarse a su máximo potencial y devolverle a la sociedad algo, algo de lo que recibe, ¿no? que es una cuestión de gratitud, es natural en el ser humano, eh, criado en un ambiente así, ¿no? Eso yo lo veo como argentino, por ejemplo, que aprovechando que estamos en el equipo de Argentina, ¿no? Eh, Argentina es un país súper abundante, es un país que, a, a, por lo menos creo que a todos nosotros, nos ha dado mucho para ser gratos. Y a mí mucho de lo que me mueve a decir, bueno, ¿cómo lo puedo volver? Bueno, una parte es esto, yo ya veo que acá tenemos una solución, una solución viable, y que requiere simplemente de muchos seres que la vean. O sea, cuando seamos la suficiente cantidad de seres que la veamos, ya podemos generar, digamos, la presión social que se requiere para que los líderes empiecen a transformar las cosas. O transformarnos nosotros mismos en los líderes que necesita, eh, eh, en este caso, el país Argentina para empezar a transformar las cosas. ¿no? Y yo en mi visión de largo plazo veo que Argentina tiene todo este potencial, ya o sea, lo que decía antes, tanto humano como en recursos, y en el tiempo político, digamos, en el tiempo puede ser eh, si, si esto va avanzando en, en los próximos 10 años, yo, yo laburo, eh, les cuento un poquito, soy politólogo y estoy laburando desde la geopolítica toda la cuestión del cambio climático. Entonces manejo bastante bien dentro de lo que las ciencias de la Tierra están diciendo de lo que puede pasar en los próximos 10 años eh, si no se hace nada, y en los próximos 30 años si no se hace nada, y esto a nivel mundial. Y, y los escenarios son eh, bastante calientes, eh, digásemos, usando la analogía con el cambio climático. Eh, si en estos 10 años realmente no se cambia el curso de las cosas a nivel mundial, y, o sea, hay algunos que hablan de riesgo existencial, o sea, como que eh, la humanidad misma y la, la, la, la vida en el planeta Tierra como la conocemos se vería en riesgo. Y eso son cuestiones eh, fácticas, científicas. O sea, son los científicos, los geólogos, los oceanógrafos, los climatólogos, los que están levantando la mano diciendo, che, gente, a ver si nos dejamos de joder, me parece, nos parece que, miren, miren los números, miren los indicadores, algo hay que hacer. Y en ese sentido, el Proyecto Venus se transforma en la solución perfecta. El Proyecto Venus y la Economía Basada en Recursos, ¿no? O sea, el Proyecto Venus es la organización que está promoviendo el concepto de la Economía Basada en Recursos. Y la Economía Basada en Recursos requiere dos variables. Conocimiento técnico y recursos naturales. Y, y nuevamente, en Argentina los tenemos todos. Entonces, mientras más vayamos organizándonos para empezar a comunicar esto, mejor. Básicamente. Hoy, en el equipo, digamos, yo me acabo de sumar como punto de contacto y, y digamos, tengo el rol de empezar a armar eh, un equipo de equipos de activistas en las distintas partes de Argentina y que, y que en la medida de que sea posible se vuelvan autónomas, ¿no? como que puedan organizarse, juntarse, este, bueno, eso en el tiempo. Y después Fausto, de hecho, desde agosto del año pasado, viene colaborando con las redes, todo lo que es el, los posteos, y mantener eso vivo, digamos, que es, es uno de los trabajos más importantes. Y, y hoy en particular, a los que, bueno, como vos, Nati, que estás ya metida en tema, y, y Marcela, bueno, supongo que te, te estarás metiendo, eh, la, la convocatoria es para eso, para ver quiénes se quieren empezar a sumar, a colaborar no con su tiempo, porque en definitiva es eso. Eh, yo en lo personal me propongo, más o menos por semana, dedicarle cinco horas de mi tiempo a cuestiones que hacen al, al proyecto Venus. ¿no? Y, y así, bueno, cada uno tener su medida, pero que haya un compromiso, una responsabilidad real, porque es la única forma en la que esto, esto puede avanzar, digamos. Yo ya tengo experiencia con lo que fue el Movimiento Segues y entiendo que, Ah, lo, lo importante acá no es la cantidad, no es que seamos 10.000 personas, sino que los que seamos, seamos de en serio. Digamos que los que estemos y queramos activar, lo hagamos porque entendemos la, el porqué, o sea que lo hacemos a conciencia, el por qué estamos queriendo participar, y eh, eso se transforme en un tiempo real de, bueno, esta horita del lunes, esta horita del miércoles, esta horita de lo que cada uno se disponga, porque eso también es lo maravilloso, somos todos libres, y cada uno puede organizar y coordinar su tiempo de forma... También libre, ¿no? Y, y, y bueno, sí, lo que hay, eh, hay reuniones y demás que habrá que después, entre en la medida que se vaya armando el equipo, este, ordenándonos y organizándonos para bueno, que sea eficiente para todos. Por eso, yo en eso eh, me parece que es muy importante también por la experiencia que tengo. A veces, mucha, muchas veces la gente viene a hacer, por ejemplo, catarsis a, a este tipo de, de, de movimientos que están buscando la transformación y no va a ser la idea, para mí la idea es ser 100%, 100 operativos, por lo menos en lo que son las reuniones de eh, activación, como es esta. ¿Está bien? Eh, la idea es, sí, que nos conozcamos, que nosotros nos vinculemos humanamente y a partir de ahí construyamos algo sólido, ¿no? Pe que esa es la idea de esta primera reunión. Y después estarán las reuniones abiertas al público general que quiere informarse, y eso será otra instancia en donde, bueno, ahí también, bueno, cada uno en su experiencia irá siendo también... Eh, esto de lo que es el, el manejo con la gente, más para básicamente no perder tiempo. Yo entiendo que es fundamental y que, y que todos y cada uno valoran su tiempo, entonces por eso, por ejemplo, para mí, el poner reuniones de una hora en donde después, bueno, cada uno tenga su espacio para manifestarse, eh, me parece que es eficiente en, en la experiencia para todos, ¿no? Porque si no, después en el tiempo como que se vuelve desgastante, particularmente para los que están realmente comprometidos, ¿no? Porque tienen que dedicar más tiempo y, y bueno, en fin, eh, eso, eso es un poco la, el estado de situación actual. Hoy estamos de cero, o sea, quitando el, el, los equipos que tenemos en Facebook andando, lo, la, las publicaciones más, estamos en cero acá en Argentina, o sea que somos los precursores lo que tenemos que empezar. Sé que Fabricio, que se acaba de conectar, ya, bueno, tendrán ahora, un, les voy a dar la idea un tiempito a cada uno para que se presenten y, y, y cuenten bien eh, un poco cómo llegaron, qué idea tienen, digamos, en qué nivel de profundidad conocen hoy el proyecto Venus y cómo se ven colaborando, qué es lo que les gustaría eh, hacer, digamos, contribuir para, para este equipo que van haciendo. Este, yo, bueno, creo que por ahora hice la presentación, todo lo que tenía para contarles, eh, en principio. Así que si, si quieren y les parece, podemos hacer una rondita de cinco minutos cada uno, en donde, bueno, se, se presenten de dónde son, nos cuenten cómo llegaron al proyecto Venus, qué es lo que les motiva de, de, de la idea, o sea, qué es lo que ven, y eso, cómo, cómo a ustedes les gustaría colaborar. Más o menos esas tres, cuatro preguntitas, como para que cada uno en cinco minutos pueda, pueda tener su... Y si les parece empezamos por, por Natalia, que fue la primera que se conectó, luego Marcela y, y bueno, eh, Fausto y Fabricio, que bueno, ya sé que ustedes ambos, eh, eh, o sea, Fausto con ustedes y vos, Fabricio, sé que venís colaborando. Así que bueno, Nati, la palabra es tuya en los próximos cinco minutos. Voy a ser no, medio de, de, de abogado del tiempo, eh, sepan que voy no, a... No, tener... mira, yo me, me voy a poner el cronómetro soy respetuosa de esas cosas. Bueno, eh, mi nombre es Natalia Aramburú, como le contaba a Franz, eh, conocí sobre el proyecto Venus viendo los documentales de Side Days, pero hace bastante, y luego me reconecté, digamos, eh, hará un año, porque no sé por qué me volvió como la idea, me atrajo mucho, o sea, primer Sightgate me deprimió, dije, estamos en el horno, <risa> y la segunda película te da esa esperanza, ¿no? con lo del proyecto Venus, eh, y bueno, me, me reconecté hace poco, encontré el Instagram, empecé a repostear cosas, busqué Facebook, me, eh, vi el documental de Choices Hours, que no lo había visto, y bueno, desde que me reconecté, trato de, de mostrárselo a todo el mundo, les mando el video a mis hermanos, mi familia o sea, Obviamente, como todo, la gente, las cosas te llegan cuando te tienen que llegar y mucha gente no me da bolilla. <ríe> y hace poco conseguí que le dan una nota, el papá de mi hija, con el que somos eh, socios hace años en lo que yo me dedico, que es un método de calidad de vida. Que bueno, te, mi estilo de vida tiene mucho que ver con lo que propone también el proyecto, ¿no? Como algo bueno para toda la humanidad. Eh, conseguí que le dan una nota a su en la radio, pues yo le decía, en este momento es como un momento de que o la humanidad se replantea muchas cosas, o, o vamos a terminar muy mal, y él me decía que los medios, bueno, quieren lo inmediato y, y, cuántos, y como mucha info de lo que va pasando con el virus y qué sé yo, yo le dije, mira me parece que, le, le queme la cabeza, básicamente, <risa> conseguí un contacto de alguien que hable español, porque él quería entrevistar, le dije, tengo el mail de la fundadora, la cofundadora, que lo fundó Rox Roxanne, me dijo, no, en inglés me dicen que no, tienen en español, bueno, hasta que conseguí dar con su ella dijo que sí, bueno, le hice una entrevista, después salió una nota, pero bueno, quedó muchísimo por hablar en la entrevista, bueno, generan muchas dudas, la gente piensa que va a ser como un comunismo, que nos van a controlar, hay muchas dudas y eso me parece interesante, que es lo que yo puedo ayudar, es a seguir como consiguiendo notas, quizá te las pueden hacer a vos, Franz, que sos politólogo, porque las dudas vienen por ahí. Mucha gente ve el documental y dice, sí, sí, qué lindo, pero es imposible. Bueno, eh, hablando de la teoría de, de paradigmas de Thomas Kuhn, no sé si yo lo leí hace mucho el libro, pero es un tema que yo enseño acá con, con lo que hago también, el tema de los paradigmas. Creo que estamos en una parálisis de paradigma la gente no puede ver otra cosa. Eh, le hablas de no sistema monetario y ya lo asocia abuso, zurdo, comunista, y teme mucho también, por, bueno, como que no puede salir de la caja, ¿no? Entonces me parece que primero hay que divulgar más, que la gente vea el documental, y sí responder este tipo de inquietudes, ¿no? En medios periodísticos. Y lo que se me ocurrió hace poquito, que le consulté a Zoom, me dijo que lo planteara hoy, es hacer una... Ay, no me sale la palabra. Eso que hace, se hace a través de change.org, o de hay otra ONG, como una junta de firmas para, por ejemplo, recién leí que Fresco ganó un premio que fue a través de la ONU, recién hace unos días que ustedes postearon, o creo que vos, Franz, hacer una junta de firmas para que esto se visibilice más, ya sea pidiendo a los medios que lo muestren, o algo hacia la ONU, pero más que nada para que cuando, cuando uno empieza a mover esas juntas de firmas, la gente dice, ah, ¿qué será como también como una forma de difundirlo, ¿no? Eso fue una idea que tuve hace poquito, y Sue me dijo manifestarlo porque me parece interesante, lo hemos hecho en inglés, pero en español creo que nunca se hizo. No me sale la palabra, ¿no? Es, junta, es, es como convocatoria tampoco. Peticiones. Bueno, yo vivo... ¿Eh? Dicen, peticiones. peticiones. Sí. Yo vivo firmando peticiones que me parecen apropiadas, eh, de change.org y de Abbas. Eh, me parece una manera de poder comunicar esto también, y yo me ofrezco para eso, para tratar de difundirlo más a través de conseguir notas en medios, seguir quemándole la cabeza al padre de mi hija que trabaja en un medio de comunicaciones en Mendoza, eh, para que saquen eh, notas, radio, y, y en lo que más pueda colaborar, traducir no, pero tengo una alumna que le encanta el proyecto, que está sin internet porque se acaba de mudar, pero creo que se anotó que iba a participar, que ella estudia traductorado inglés, así que ella dijo, bueno, yo podría traducir. Creo que hay mucha info en la página o en algunos videos que no hay subtítulos, y bueno, mucha gente no sabe inglés en Argentina, bueno, o de habla hispana, y bueno, eso también me, me, me genera dudas por qué tan poca gente lo conoce, y digo, bueno, el día que esto sea más masivo nos van a poner el ojo, el establishment del mundo, ¿no? El <ríe> hay ojo que saber hay gente que no quiere que esto se difunda, así que bueno, ahí estás, listo, ya cerré. Buenísimo Nati, muy, muy bueno todo, tomé nota ahí de, de, de tu ánimo de divulgar, está bueno eso, tener la convicción de que, porque por ahí va, viste, eso es lo que nos da energía, porque acá también lo más importante, pienso yo, es, primero que haya una, una disciplina en el equipo, ¿no? y un orden y continuidad. Porque, ¿qué es lo que, por ejemplo, en los primeros dos años, allá en 2009-2010, fue como una saturación de actividad, por lo menos lo que yo vivía ahí en Movimiento Seguies, y que después, pum, explotó en sí misma, se implosionó y como que se fue aquietando todo? Y me parece que lo más importante acá es que vas a ir dándole como cuentagotas porque esto que decís vos es real. Bueno, eh, ¿qué, o sea, ¿cómo hacérselo llegar a la gente? Y eso es con tiempo. Y, y las circunstancias como esta de la pandemia, mal que mal, a, a, a estas ideas las favorecen, porque hacen más visibilidad, hacen como que la gente se inquieta más y dice, che, bueno, pero ¿y cómo salimos de esto? Y ahí yo eh, participo, con mi emprendimiento, participo de una organización a, eh, acá nacional que se llama la Alianza por el Clima, que congrega como a 100 organizaciones ONGs de todo el país, eh, todos voluntarios, autoorganizados, o sea, ¿no? las ONGs, cada una depende de sí mismo, pero la alianza en sí depende de todas las... es como un, un, un trabajo en red muy interesante que está pasando ahí. Y es algo que yo observo mucho en, en muchas de las organizaciones ambientalistas y demás, que por más de que ellos están en la vanguardia en el, en el entender de que este orden no va más, no tienen soluciones concretas, reales, de transformación. Y ahí es donde el Proyecto Venus nuevamente tiene el, el as bajo la manga. Entonces, en ese sentido, mientras más nosotros difundamos, más, o sea, que pienso que antes, por lógica, va a llegar la posibilidad de llegar a quienes dirigen hoy las instituciones. O, como dije antes, transformarnos nosotros mismos en los líderes que dirijan eso, ¿no? O sea, porque se va a requerir algo que dirija en algún momento en la parte política, decir, che, ¿por qué no armamos una ciudad circular en la Patagonia? A ver, la llamemos a Roxanne y a todo el equipo que tienen internacional y hagámoslo viable, digamos, y el espacio lo tenemos. Recursos naturales tenemos, infraestructura tenemos, en fin, eh, tiempo al tiempo. Ahora lo de lo que lo que ofrecés, Bonatti y la idea me parece genial, ya veremos después cómo, cómo, cómo movilizarla digamos, cómo sería el mensaje, hay que, hay que después específicamente eso, pero yo ya tomé nota de, de las dos propuestas que dijiste. Y respecto a, a, a tu alumna que estudia inglés y si ella quiere sumarse al equipo, el equipo de, de, de Translation, digamos, es uno de los que más sólidos está. Eh, me parece que puede ser para cualquiera que se sume ahí una experiencia interesante porque labura con gente de todo el mundo, eh, o sea, ya de por sí el proceso suma mucho a uno individualmente. Así que... Después está la, la página web donde dice Get Involved y ahí te da todos los, los detalles de todos los equipos, yo después te la voy a pasar este, para que se la pases a ella y vaya chusmeando. Pero después, bueno, es cuestión de, de que ella lo manifieste y, y la ponemos en contacto directamente, ¿no? Eh, bueno, Marcela, tenés tus cinco minutos de Gloria. De gloria <risa> Venucina. Eh, bueno, yo el proyecto lo conocí a través de, de Natalia. No hace mucho tiempo, eh, sí vi la película y hace poquito escuché la nota de Sucro, que es, que le hizo a Nico, que, que recién comentaba Natalia, y la verdad que me impresionó bastante lo que ella manifestó en, en la entrevista, y a eso sumado inquietudes, eh, inquietudes internas que tengo, ¿no? de, de, de los cambios que se deben generar como para como para cambiar la modalidad de vida, que ya un poco, eh, ya no se sostiene eh, la vida que llevamos y además eh, dentro de esas inquietudes también está el tema de la distribución de riquezas y por qué algunos eh, tenemos la posibilidad de disfrutar de ciertas cosas y otros no. Entonces, en realidad como para, a ver, en proyección de un mundo igualitario, ¿no? Y una de las cosas que dijo su en la entrevista fue, y que, y que me impactó, eh, que hay más casas en el mundo desocupadas que personas en, en la calle. Eh, eso la verdad que dije, no sé, no sé por qué debe ser así. O sea, no sé por qué hay gente que está en la calle, que no tiene un techo, que no... Y, y que haya otros que, o sea, y que haya lugares que estén desocupados. Desde ahí, o, o con ese ejemplo tan sencillo, eh, digo, ¿por qué la necesidad? Y en esto un poco lo que vos decís, eh, Argentina está llena de, de recursos, y de todo tipo, o sea, recursos naturales, recursos eh, eh, intelectuales, si querés, entonces me parece que es sumamente viable el proyecto eh, además y en esto decía Natalia de, de los cambios de paradigma yo creo que hay que plantearse un cambio de paradigma y hay como una visión de que se va a volver a lo ancestral porque hay mucha gente que se está volviendo a lo ancestral eh, y hay comentarios en relación a eso eh, pero ya no eh, como lo ancestral propiamente dicho, sino que creo que va a haber una fusión con lo tecnológico y creo que el proyecto responde un poco a eso, ¿no? Al menos de lo que yo he logrado ver, que es muy poco, pero creo que está esa fusión eh, de lo ancestral, de esa organización, eh, de, la, de la tribu, digamos, eh, pero a eso se le suma toda la parte que que ha ido dando la evolución de, de la civilización, que tiene que ver con lo tecnológico. Eh, me parece, la verdad, que muy interesante eh, el tema es, y donde yo por ahí no estoy informada, es cómo eh, sería la etapa después de la divulgación y que haya mucha gente que, que conozca el proyecto, cómo sería la materialización en esto, ¿no? Eh, eso es como un poco mi, mi pregunta. Y en cuanto a lo que yo podría ofrecer hoy, donde estoy parada y, y sincerándome, de que, no, de que conozco muy poco, creo que me podría eh, sumar a la difusión o que eh, un poco me, me uniría a... a a Natalia que es la que más conoce no hasta que yo me, me interiorice más eh, o a lo que me pidiesen y que estuviese a mi alcance digamos. Eh, bueno eso es un poco lo que lo que tengo para decir porque ya digo no no es demasiado no estoy muy interiorizada pero sí me, de lo que he visto me parece muy interesante como para como para materializarlo como para que sea una realidad este proyecto Bien. Sí, tenemos un trabajito ahí, Marcela. Te hago una pregunta, vos, vos estás eh, allá en Mendoza también. Sí, yo vivo en Mendoza, sí. Y, y, y poner tu área donde, donde te desarrollas, vos, de, de laburo, en lo profesional, digamos, ¿dónde, ¿dónde te gusta...? ¿Por dónde te gustaría no. ir si, si, O sea, igual ya manifestaste que en principio podrías estar ayudando a Natalia, que veo que Natalia ahí ya tiene varias ideas interesantes y está bueno que ya sean dos, ¿no? porque siempre es más, mejor trabajar en equipo, ¿no? Pero, digo, ¿vos, ¿dónde te verías colaborando si fuese vos individualmente? Eh, y la verdad, yo, yo soy psicóloga, así que la verdad que no... Eh, no me veo ubicándome en algún lugar, o sea, no. no porque es en la clínica y más allá de divulgar, no... Uh -huh. No sé, tendría que ver más en detalle el proyecto. Ahí va, ahí va, lo del detalle. Y ya que decís esto, eh, Fresco en sí hizo mucho trabajo eh, y, y Roxanne también investigaron mucho toda la cuestión del comportamiento humano y cómo está determinado por el ambiente, el background, sus experiencias. Toda esa área seguro que a vos te va a resultar muy interesante en la web y en el libro ¿no? ¿Cómo es Diseñando el Futuro tenés elementos de eso. o sea, sí, Si vos querés investigar un poquito más vas a tener o te, te podemos acercar si no material hay de sobra. En los documentales se habla igual. Que me parece que para alguien así, digamos, que trabaja la psicología, puede ser, es interesante ver los planteos que tiene y bueno, ver, en, por ese lado también se puede desarrollar. Pero bueno, en principio ustedes pasarían a ser como eh, la célula, digamos, de TVP ahí en Mendoza, empiezan a trabajar ustedes desde allá. Me parece que sí, sí. En, en algún momento tendríamos, o sea, tal vez organizar alguna reunión específica, eh, nosotros tres, no sé si Fausto como mendocino se querrá sumar también, y y ver esto de la, la, la idea de la petición que plantea Natalia y el tema de los medios, y cómo continuar los medios. Yo creo que a su uno no va a tener problema de, digamos, ya cederlo de los medios a que lo a que lo realicemos uno de nosotros, a no ser que ella quiera seguir con, no sé si tal vez pegaron onda con, lo, con, lo, con, los, con los periodistas ahí que vos les presentaste, Nati, y quieran seguir eh, hablando con su no importa eso. A mí, yo estoy dispuesto y me parece que es súper interesante la propuesta de, de aparecer en, en los medios, es parte de la idea de difusión, para mí es fundamental eso. Y, y yendo, Marcia, tu inquietud, sí, hoy es difusión al, al máximo, digamos, como de toda nuestra atención tiene que estar en que mucha gente lo, lo vea y, y en eso lo, lo de los medios, las peticiones, las ideas que vayan por ahí son fundamentales. Ya está en una fase el Proyecto Venus en donde se está desarrollando lo que es un, un centro, nos, nos quedan 10 minutos y lo... volvemos todos con el mismo link, tenemos media horita más para, para aprovechar este, dialogando. Eh, un, el Center of Management Resource, o sea, el centro de, de manejo o gestión de recursos, que vendría a ser algo así como una, una especie de ciudad experimental, un Living Lab, se lo conoce así el concepto en, en arquitectura, que sería como armar un, un barrio experimental eh, de, y después Fausto, Fabricio, si tienen más información de eso y quieren comentar, comenten por favor. Eh, pero est estaría en esa fase de eh, desarrollarse ese centro. Pero ahí hay que ya, estamos hablando de dónde se consigue el terreno, eh, cómo se va a diseñar y ya eso son otro eh, territorio. Yo hoy no estoy metido 100% en eso, en lo que está pasando ahí, sino que mi función es más la primera, ¿no? Eh, hacer equipos de gente que quieran divulgar las ideas eh, centrales del proyecto Venus. Y después respecto a lo que decías de, de la, la amalgama, digamos, de lo, de lo anterior y lo tecnológico, a ver, la base del proyecto Venus es el método científico, así que en ese sentido, si, no sé, los incas habían diseñado un sistema de, de irrigación en, en las laderas que era súper eficiente, ¿qué haría un venusino, digamos? Lo observa, ve qué, qué tan útil es y aplica la tecnología disponible para mejorar ese sistema, digamos. Y en ese sentido sí hay una amalgama entre lo, lo, lo antiguo, digamos, lo que ya se sabe que funciona, y las tecnologías disponibles hoy, que esa es un poco la idea, ¿no? el actualizar todo. O sea, el hecho de que sigamos extrayendo petróleo, sabiendo que podemos sacar energías limpias y renovables, eh, bueno, te da una pauta de cómo, de, de, de, de las limitaciones, que, y ahí conecto también un poco con lo que decía Natalia, de, de, de, de esta imposibilidad de salir de la caja de pensamiento. Hay un patrón de pensamiento, se le mete en la cabeza a todos los seres desde chiquitos, no importa acá si es de oriente o de occidente, se les inculca, ahí hay algo que está paralizando la psiquis, ¿no? y no permite ver más allá. Entonces, bueno, en ese sentido, los que ya vemos un poquito más allá, está bueno que empecemos a colaborar para ayudar a otros a que vean estas posibilidades, ¿no? Así que genial, Marcela, bienvenida al barco, al barco del Proyecto Venus. Y ahora, eh, Fausto, querés eh, manifestarte vos cinco minutos y después le damos la palabra a Mauricio. Dale, dale. Eh, bueno, yo, mi nombre es Fausto Vidó eh, soy de Mendoza también y estoy viviendo ahora en Barcelona. Desde agosto más o menos del año pasado que me involucré más con el proyecto Venus a colaborar. También lo conocí como la gran mayoría desde el documental de Seigest y que fue hace como unos cerca de 10 años, 9 años, algo así. Eh, y, y bueno, también, eh, si bien... Ese tipo de conceptos siempre han estado más como eh, eh, en mi cabeza. Es como que también en ese momento lo veía muy utópico, difícil y demás. Eh, también obviamente era más chico, entonces estaba como en mi cabeza de otras cosas, estaba estudiando. Bueno. Y el año pasado, por algún motivo, decidí hacer algo realmente. Eh, salir de, de la pasividad y decir voy a hacer algo yo, dejar de, de esperar que, que otro haga las cosas. Y bueno, me, me metí a la página, empecé a mandar mails ahí en la página, busqué los contactos y demás, empecé a ofrecer mi ayuda de lo que pudiera y bueno, surgió esto de, de divulgar información que era lo único que podía hacer yo por el momento porque las yo soy diseñador gráfico pero como que las profesiones más importantes como arquitecto y cosas, bueno, yo no soy, no, no pertenezco a ese área, entonces no, no voy a colaborar en eso. Y nada, empecé a, a esto, empecé con el grupo de Facebook de Argentina, y hoy llevo el grupo y la página de Argentina y la página de Uruguay, llevo esos tres grupos, páginas. Eh, <coughs> y bueno... Eh, me parece el proyecto que es, que es, es el futuro un poco para, para comentar respecto a lo que han hablado eh, creo que no hace falta de hecho se habló en una de las reuniones han estado haciendo reuniones semanales muy interesantes con tópicos y cosas para hablar con SUE eh, abierto a todo el público y, una, y la primera que se hizo hablaron mucho de estas cosas, cómo sería una transición, qué hace falta, porque la pregunta o, o lo que siempre surge cuando uno habla de esto es, no, pero es imposible, que la gente que está en el poder no quiere renunciar al poder y demás. Y, y bueno, un poco lo que decía Franz, como que en, un, en una economía así basada en recursos, eh, se viviría incluso mejor que ellos, por, bueno, sería repetir lo mismo que Joel <coughs> eh, No... No hace falta como convencer a toda una serie de, de, de políticos o de país o de nada, sino que como que el principio sería eso, construir una ciudad modelo, que de hecho ya hay varios, como decía, hay varios proyectos, se está intentando, hay gente que ha donado eh, terrenos, pero justo esos terrenos están como un poco alejados o es complicada la logística hay otra gente que ha querido donar plata, pero es como que quiere también un reconocimiento y demás, y pues bueno, medio todavía está complicado, pero es como que la idea, eh, ahora para la transición, el primer paso es como eso, como mm, elaborar, hacer una ciudad, y, y en base a eso ver que demostrar mm, ya, ya con, con, con acciones que funciona, que es algo que funciona, y que de ahí empieza a crecer a más. En una ciudad se hagan dos, tres, cuatro, ya todo un lugar, y, y que así poco a poco vaya eh, bueno eso, creciendo y hasta que sea ya una, una cosa global. Eh, bueno, tenía más cosas para decir, pero se me han ido de la cabeza ahora. <ríe> así que... Bueno, no sé. Pasa con los pensamientos, Fausto, ¿viste? Che, muy interesante, no, ¿no sabía eso de los terrenos y, y lo de las donaciones y los reconocimientos? La verdad que no, no manejaba nada de eso. Es, eso lo habló, yo estoy como tocando un poco de hoy de lo que dijo ah, sube. Ahí va. Eh, el terreno este, había un brasilero que había donado un terreno muy importante, pero eso, estaba como muy metido, como en, no sé, en una montaña o en el medio de la selva, no sé cómo era el tema, que estaba como muy de difícil acceso, para crear ya algo ahí, un asentamiento como importante era como, estaba complicado y por lo que decía Sue que para los que no saben ella incluso estuvo hace dos o tres meses en Venus en Florida con, con Roxanne mm. y demás estuvo ahí un tiempo de visita eh, entonces ahí como que creo que ella trajo información bastante fresca sí, claro. <ríe> y comentaba eso que incluso ahora tenía Roxanne tenía planes como de ir a Dubai a ver si podía como seguir estos patrocinadores, digamos, o gente que quiera invertir. Qué interesante, ¿eh? Que Dubai bueno, haya elegido... Una... ¿No? Da, da un panorama más... ...alentador ¿Eh? en <es> sentido. <es> <es> Uy, se te está trabando... ...de la caja esto y no. Entonces ya están en el grupo Argentina, creo. ¿Se me corta? Sí, se te cortó después de Dubái no entendí nada. No sé si el resto... Sí, o justo me salió un cartel ahora, conexión inestable. Eh, bueno, que está, esa reunión está grabada, digamos, donde sube comentó todas esas cosas. Es una información bastante interesante y está, está buena porque te muestra ya una realidad un poco más... Eh, alentadora, o sea, un panorama más alentador, no es algo tan utópico, no, no se ve tan lejano, es decir, sí. bueno, no hace falta convencer a todo el mundo, o somos muy poquitos para convencer, no, ya es un poco más, bueno, hay sí, gente que incluso ya está mostrando ese interés, sí. en donaciones o de terreno o demás, entonces, ya construir una ciudad y ya con, con el ejemplo, con, con la práctica, con la efectividad de lo que se puede llegar a mostrar, ya sí, puede va a empezar un... la gente a verlo, las naciones a verlo y... Un efecto rebote así de, de, de, sí, sí, de contagio, sería tremendo. Bueno, queda menos de un minuto, así que ahora cuando se corte, eh, vamos a, a volvemos al link este, y seguimos ahí con Fabricio y con Sergio, que se estará conectando ahora. Está conectando, dice, no sé si... Eh, y, y seguimos un poquito más. Y después, eh, lo, lo primero que se me ocurre es armar un, un grupo de WhatsApp o Telegram con los que ya estamos para que tengamos una vinculación más eh, dinámica, si les parece Natalia, Marcela particularmente. Eh, a Fausto ya lo tengo, así que lo, lo, lo agregaré y, y iremos sumando ahí a los que se van sumando activos, ¿no? Y en la medida que alguno se baje, se irá del grupo y, y nos vamos coordinando, ¿sí? Vamos a hacer el cierre y volvemos a entrar con en el próximo link. Y la palabra es toda tuya. Bienvenido. Oh. Mucho. Bueno, yo soy Fabricio, vivo en Paraná, entre los ríos. Eh, estuve participando en el proyecto como nueve años. Aún sigo estudiando porque esta es un área técnica que uno tiene que estudiar y aprender. Y, bueno, eh, estado trabajando como diseñador gráfico haciendo la mayoría de las de las memes que todavía están subidas al, a la página. Y también diseñamos el libro, mejor que el dinero no pueden comprar, junto con Roxanne. Y bueno, eso. ¿Qué bueno lo del, lo del libro? Ajá, lo diseñamos en línea. O sea que con ella tenés vínculo ahí de, de haber trabajado juntos Sí, ¿Oh? yo estuve, cuando, cuando ya cumplió 100 años estuve allá Y ya nos conocí en persona ya estaba... Y ¿Eh? antes que muriera Ahí va, cuando sí, ya estaba ahí me quedé ahí 15 re... días Me quedé 15 días en el centro de, de allá de Venus Roxana me invitó a que me quedara ahí Muy bueno ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo Así que en la, en, la guest, en la Guest House, la casa que tiene una que tiene especie de, de alero, curvo, no sé si la ubican Me parece haberla visto en alguno de los videos, ¿eh? como que la presentaban en las de tours La Guest House mm -hmm. Sí, dormíamos ahí, junto con su dormíamos en, en colchones inflables Ahí va, linda experiencia estar ahí en Venus eh, en el diseño... Sí, yeah, fue lindo. Conocía a muchísima gente. Ahí está. Voy un video bueno, de, de, con... de, de la Guest sí. House. Mando Para que... Para que eh, y les, que le pongas clic eh, Nati, aquí, aquí es donde tenés todos los equipos y demás que, que hay hoy disponibles. Por ejemplo, el de Translation. En el chat. Acordate que está mutada, Nati, si decís algo no, no se te escucha. Sí, sí, sí, el site ya lo tenía y de hecho a esta chica se lo pasé. Perfecto, eh, perfecto, bien, me gusta, sos proactiva, estás un paso adelante. Se, bien. se necesitan traductores y ella como que ya lo vio y todo. Solo que bueno, justo ahora está sin internet en la casa nueva, entonces supongo que por eso no se pudo conectar, pero, pero le interesa Está bien, está bien, está bien, para la próxima. Me parece que así de activación vamos a, eso todavía lo tengo que delimitar, pero me parece que vamos a hacer, la idea es hacer una, una por mes, ir sumando a, a los que se quieran activar. Y habrá que después también coordinar una por mes. Bueno, ahora están las de los libros que está coordinando SU, que se juntan los viernes, ¿no, Fausto? Fabricio, vos también has estado en esas. A mí justo los viernes me toca trabajar, así que no puedo sumarme a esas. Pero sépanlo ustedes, Natalia y Marcela, que es un, es un buen ambiente en el sentido de que están trabajando capítulos del libro. Eh, está, ¿Con cuál de los libros estaban trabajando? Eh, creo, creo que diseñando el futuro. Diseñando eh. el futuro, que es el que está libre, digamos, en Internet. Sí, el es que está, está novio el libro en YouTube también. Buenísimo. Claro, esas eh, reuniones empezaron siendo de, de, de, de y después además ir comiendo cosas si sí, corta Fausto sí se, se, se claro. te robotiza me, me faltó decir quisiera decir que en Dale, en Mendoza hay un TBP Mendoza que está Carlos Carlos es un tipo que laburó hace, que hace muchos años que está pero siempre laburó solo a verlo pero bueno contáctenlo para ver si se pueden juntar y por lo menos, con gente que tenga los mismos valores. Claro. Fabricio, decís, TVP eh, Mendoza en, en Facebook? Hay un Facebook que se llama TVP Mendoza o vinos Proyecto Mendoza, o algo así. Manejado Acá está, Carlos, Proyecto Buenos Mendoza, Argentina. Yo creo que ya me dice amiga él en Facebook, pero no sé si... No hemos hablado, pero sí, yo ya lo encontré. Ahí, <risas> ya, eh. ya sí, debe ser esta. Ahí tengo, ya tengo el link. Bueno, bueno que esa es una clase para presentárselo a gente que anda en, en la historia de, de directores de, de universidades y, y gente, creo, de, de, esa, de ese palo. Él es universitario, ¿decís? Sí? No sé qué, qué es lo que se dedica a él. Sé que está en contacto con gente de la universidad y creo que son gente técnica, son ingenieros y habría que hablarlo bien con él como para ver qué es lo que está haciendo. Pero insisto, loco siempre se movió solo y lo ideal en este tipo de, de emprendimiento es trabajar en equipo. ¿Vos a él lo conocés o sea, personalmente Fabricio o lo tenés o sea, de, no, de, de vincularse? Vía internet. vía internet. internet. Carlos, ¿só el nombre o tenés que pasarme, por ejemplo, su. Ah, no, vos, Natalia, lo encontraste. A Carlos o a la página. Nati. Está escuchando, me parece. A Carlos. ¿Vos lo agregaste por Facebook? ¿O agregaste la página? ¿No tenés el sonido? Creo que. Creo que su compartió la nota o algo que salió en el diario después de la radio, y él, creo que él me pidió amistad y ahí yo descubrí que estaba en en, esto, en, el en Mendoza. Ahí va. Algo así. Bueno, no ahí, ahí tenés una, una buena primera misión, sería contactarlo, Carlos, y ver si quiere, como bien dice Fabricio, dejar de trabajar como lobo solitario y empezar a, a colaborar con otros que estamos en la misma, ¿no? Bien. Que sería lo, lo mejor, ese sería el mejor escenario. Si no se da ese escenario, vemos qué onda con Carlos y la página que tiene. Porque tengo entendido que el TBP, oh, no sé si les gusta tener todo bien ordenado eso de las páginas y demás para que sea realmente oficial y que la información, porque hay muchos temas que son delicados, ¿no? Entonces, que saber, eh, o sea, la idea es tener eso siempre, como que la línea de pensamiento se transmita lo más limpia, eh, lo más limpiamente posible que a mí, me, a mí me parece que está bien, ¿no? No, no, no lo veo como algo de control, sino como lo, lo veo de, precisamente, generar transparencia y, y que las cosas se transmitan bien, porque precisamente es delicado, no estamos hablando del rediseño de toda la cultura, no <risa> entre otras cosas. Fabricio, no sé si a vos te quedó algo en el tintero, igual buenísimo, la verdad que no sabía que, primero que lo, lo conociste a Jack y estuviste ahí con Roxanne laburando y 15 días ahí en, el, en Venus, una maravilla, ¿no?, de poder vivir en esas casitas... Hobbits tecnológicas. ¿eh? Sí, son casitas chiquitas. Sí, claro, eso eh, lo que se... Pudo. Tiny houses. Hoy, hoy el es, son un boom las tiny houses. Y la, todo lo que es steel framing, construcción así como más sustentable. Es la que va. No, no me deja llamar bueno, la atención los diseños ¿no? que hizo Jack, pero sí. Fue una experiencia interesante. Yo la verdad que nunca había estado en Estados Unidos. Es ah, no, nunca iba a poder no, no. Es la primera vez que fui. Fui porque si no iba, me lo iba no me lo iba a perdonar más. Que ya conocí a los viejos antes que se muriera. Y nada, estuve 15 días allá y. ¿Y lo conociste? Nada. Ajá. Sí, lo veía de mañana nomás. Porque ya estaba muy, muy viejito, ya de, sí. me escuchaba. Y, y yo, bueno, eh, si bien leo y escribo mucho en inglés, eh, Hablar, hablo muy poco porque no tengo con quién Así que traté de preguntar algunas cosas, algunas dudas que tenía Y bueno, nada Está bien, te despediste, el viejo Jack Sí, no sé si me despedí, le di un abrazo, sí Cuando me despedí supe que no lo iba a ver más porque yo estaba muy viejo Inclusive bien. me dijo, ojalá, yo le dije ojalá que nos volvamos a ver y me dijo cuándo Y le digo, no sé, está complicado <risa> Y claro, Interesante último alejamiento ese, ¿eh? el cuando. y cuándo Gracias. te dijo él, dale tirame la ciencia, ¿no? Sí, sí ya estaba viejito Sí, yo creo que en el último documental que hay dando vueltas que hizo, no sé si un seguidor del proyecto Ben, no me acuerdo el nombre del documental pero que él está ya re viejito, se lo nota así como bien, bien, bien, ya como que ¿no? le, le costaba manifestarse y lo ves en los 70 con Larry King, Larry King es, en la entrevista, Ajá. en los 70, claro, tenía una energía ahí y bastante, se lo ve como irascible, como combativo, estaba guerrero en, el, en los 70. diciendo, Tenía el, 70, el, el, 70 todavía, porque eso fue en el 74 y él es del 16, creo que tenía 58 años. 58 años. Claro, ya que hasta los 65, se, se, te diría 70, debe haber sido bastante así como combativo y a los entre los 70 y los 100 se volvió más como abuelito que te decía las cosas tranquilo Hasta los 90 y pico tuvo una energía increíble, hasta los 95 años tuvo una energía admirable Lo que pasa es que el viejo nunca paró, por eso vivió mucho, porque nunca paró claro. Un ser Eso es lo que pudo Llegó a los 100 años Sí, siento, 101. Siento, 101, fue. Wow. Mira, mirá qué numerito le quedó. Sí, 2000, 2017 murió. Sí, sabía la ficha de que falleció pero nunca saqué la cuenta. No tenía en la cabeza cuándo había nacido. ¡Wow! Claro. Sí, se sí, fue, vio todo el siglo XX. ¿eh? Todo el siglo XX se lo. Claro. Casi, o sea, quitando los primeros 16, ¿no? Por eso, claro, su experiencia con el con el 29, el, el, el crash del 29, eso eso es súper interesante. Ah, ¿no? la, la Segunda Guerra Mundial, su famoso cálculo de que todo lo que se gastó en la guerra se podría haber utilizado para cambiar el mundo. Uh -huh. eh, hoy, para, sí, para mí es un ser excepcional, realmente de de, de, de las últimas este último siglo, Jack representa los de los mejores seres humanos del viejo. ¿Cuántas? 600 horas del viejo grabada, así que hay mucho poder digerir. Para transcribir mirar. y demás, sí, mucho material. Sí, sí. Bueno. pero aparte es digerir, ¿eh? esto es un área técnica que uno tiene que estudiar para comprenderlo. Sí. Inclusive se hablaba recién del desarrollo, primero es de educación, no hay con sí. qué darle. Lamentablemente todo el mundo tiene que educarse porque vamos, si vamos a una sociedad más civilizada, vamos a una sociedad también más educada. Claro. Cuando sí, hablamos sí, sí. de educación, hablamos de entendimiento del mundo físico, no propaganda de la que dan en la escuela. Claro. Y educación después, relevante, pero, ¿no? El concepto que usa mucho claro. Jack. Educación relevante, lo que realmente necesitamos para, en principio, pensar. Pues ¿no? inventario y planificación global. Claro. Vos hablabas recién de la primera ciudad, pero la primera ciudad va a estar habitada por ingenieros y técnicos y gente de medios, para que puedan mejorar los sistemas y para que se pueda difundir globalmente eh, los avances eh, claro. en, en, que se están haciendo. Sí, sí, sí. Por eso sí, no pienso el que mundo va tendría que, que haber un, un, en la primera, si se hace así como experimental, eh, se tendría que como pensar precisamente en la población total que vaya a haber, qué cantidad de distintas profesiones se requieren y para qué, ¿no? Supongo que sería parte bueno, de la, de la, la planificación. De una, ¿Qué estándares se van a poner? Claro. ¿Qué sistemas se van a planificar? Todo eso se tiene que poner. Es un sistema realmente enorme porque tenés que planear desde la producción hasta, hasta la reutilización de los recursos. Y planificar globalmente. Maravilloso. Eh, Roxanne, Roxanne tiene, el plan, eh, tiene el camino bien claro. o sea, No sé en qué estará ahora porque la verdad es que ese día que no hablo con ella, pero... ¿Ustedes tienen eh, Bien, sí. contacto vía WhatsApp, así o, o, o se escribe no, mail? Skype. Roxana habla mucho es? por Skype, sí. Claro, sí, sí, sí, se usa mucho el Skype. Yo trato de no molestarla porque sé que es muy, está muy ocupada. La molesto solamente con cuestiones relevantes del proyecto. Buenísimo, bueno, bueno. Bueno, eh, gente querida, venusianos. <risos> Venusianos de Argentina, nos quedan eh, seis minutos. No sé si alguien quiere manifestar algo más, Si no, eh, bueno, vamos viendo después eh, con Natalia y Marcela. Primera misión que tienen es contactar a Carlos y ver qué onda con Carlos. Y la, la, lo segundo que quedaría para mí es armar el grupo para que estemos todos ahí y nos podamos intercambiar. Y ya después eh, iremos definiendo... Sería fantástico. ¿Eh? ¿Perdón, Fabricio? Un grupo de WhatsApp... Eso, sí, sí, sí, Iremos definiendo en el grupo si eh, qué día, digamos, de por mes nos queda cómodos a todos para, eh, tal vez en, en esa hora que nos veamos por mes, aparte de que se vayan sumando nuevos activistas, que cada equipo que va a ser, eh, eh, pienso que será por ciudad, o sea, aprovechando que están ustedes dos en Mendoza, van a ser Mendoza y así sucesivamente, con Fabricio que está en Paraná, será Paraná y así sucesivamente. Eh, que en esa hora también cada uno tenga su espacio para, para contar y reportar un poco lo que estuvieron haciendo y experimentando, ¿no? Eh, bueno, y comenzamos, comenzamos una, Antes, nueva, una nueva etapa en el Proyecto Venus Argentina. Dale, Fabricio. que Lo importante, decía, es estudiar y tratar de digerir la información y tratar de explicarlo. Si uno puede explicarlo de una forma sencilla, significa que lo entendió. Divino. Sí, sí, Como decía sí, Einstein. Que... ¿Y qué? ¿Qué recomiendan el, para seguir informándonos, por ejemplo? Bueno, yo vi el documental y he leído partes de la página en inglés, que entiendo, no perfecto, pero entiendo. El libro ese que nombró Fausto, el audiolibro está en español, ¿puede ser? Sí, sí, sí. se los voy a mandar Diseñando el Futuro. Yo lo, lo tengo en PDF y ya se, lo, se los mando, ese, se los mando por mail. ¿Eh? A ambas el audio también está muy El audio vos lo tenés el, el audiolibro o sí, el, tengo, en YouTube. Lo tengo en, en, Sound, en SoundCloud Sound Cloud lo tengo. Buenísimo. Ahí, el, decías ahí, vos es, es cómo se llama audiolibro que estaba en YouTube. el futuro. A ver a ver si está el audiolibro. Diseñando el futuro se llama. Es buenísimo bueno, ese, ese hay 90, libro porque es hay 90, pico, perdón, 90 perdón. capítulos de seminarios. Eso hay que escucharlos y reescucharlos. Sí, hay mucho para educarse. A ver, acá les mando para que ya, te, ya se lo abran. ¿Dónde está? Ah, ese es el, el audiolibro. Excelente, estaba por mandarlo también. Sí. Y a ver si tengo para pasarles... El primer link que les mandé de YouTube también es, es la reunión esta que les comentaba que hicimos hace un mes y medio, que se hablaron todas las preguntas usuales que hace la gente cuando conoce el Proyecto Venus o las inquietudes que tienen que son las más generales de... Eh, está muy interesante de verlo, es como de una hora y media, pero es, la verdad que está bueno. Y ahí es cuando también sube a hablar del tema este, de los terrenos, de estas cosas y el primer link que les mandé ahora. Excelente. Excelente. Yo ahí veo si les puedo, si tengo un libro acá en la compu, se los mando ya en por si... No sé si... ¿Qué prefieren? ¿Audiolibro o el libro en sí? Bueno, está bueno que lo tengan porque... Sí, cuando armemos, es un librazo. Cuando eh, los teléfonos para el WhatsApp te los pasamos a vos, Franz, por Facebook. o. Sí, si quieren por Facebook, o sea, ahí les estoy mandando el libro. ¿Vos ya, no, nosotros ya nos tenemos en Facebook, ¿o no, Natalia? Nos agregamos hace sí. poco. Ah, y los sí. mails los tenés por, el, por la, el formulario que llenamos, es verdad. El sí lo tengo eh, al mail. Sí, para. Yo escribí desde la cuenta de Proyecto Venus. Igual, si no, para anotámelo, pasámelo ahora y ya, ya los agrego y voy armando el grupo ya. Si tenemos toda esta inmediatez actual, lo que sí, vamos a cerrar porque no creo que se sume más nadie para presentarse de más. Voy a cerrar la grabación ya.